Hoy hemos participado en una reunión con el Ministerio de Igualdad, concretamente con Irene Montero, y hemos trabajado y nos han informado también de las leyes que en este momento se están trabajando en el Congreso. La ley contra la violencia, la, violencia, la ley eh, contra la trata, la ley por la igualdad y también, eh, que es una novedad, la ley por los cuidados. Hemos concretado tareas para Euskadi, que las vamos a poner en marcha para hacerlas llegar a todos, los rincones de nuestras ciudades y nuestros pueblos. Otro de los temas que hemos tratado en la reunión es la importancia que tiene el feminismo que tenemos las mujeres para tratar eh, cualquier tema, para conseguir una mejor eh, convergencia entre las izquierdas, para poder, eh, para poder trabajar en los pueblos, en los arrialdes, en los barrios. Eh, la solidaridad que tenemos las mujeres no la tienen eh, otros aspectos de la política institucional.